Bueno, estamos con Antonio López que es Country Manager en España de Senras, también es el creador del blog del SEO y lleva la agencia SEO Star, es un referente en mundo SEO en España Antonio, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros nada no, Muchísimas gracias a ti, José, por la invitación es un placer estar en un sitio como este Nada, nada. Vamos a aprender mucho de ti porque, bueno, lo comentabas antes de empezar a grabar, hacer, hacer muchas cosas y además es, es muy interesante lo que estás haciendo desde Senras. Eh, para la audiencia, para que te ubiquen un poquito, eh, ¿cuál es tu historia a nivel personal en el mundo digital? Bueno, pues, a ver, yo, yo soy ingeniero de teleco. Uh, ¿Sí? Yo mi formación es como ingeniero de teleco y, y, y, bueno, y como periodista, incluso. Lo que no, no terminé periodismo, pero sí que monté... En 2003 un diario digital deportivo del de, de primero de la región de Murcia, ¿no? que fue a partir de ahí en el que yo me inmiscuí en el mundo del SEO cuando todavía... Eh, lo hablábamos antes, ¿no? No sé, no sabía que. Yo no sabía que estaba haciendo SEO, ¿no? Sabía que eh, <risa> hacía cositas y la página web subía, ¿no? y, que, y que se buscaba más en Google y todo esto, pero no sabía qué estaba haciendo realmente. Eh, previamente, obviamente, yo estaba trabajando de, de ingeniero de teleco para, en gabinetes de, de ingeniería, etcétera, etcétera, haciendo proyectos ICT, direcciones de obra. Eh, ...proyectos de, de dotación de servicios y todo esto, ¿no? Y, y bueno, llega un momento en el que yo me doy cuenta que, que bueno, que me tira más la parte marketingana que la parte eh, técnica, ¿no? Eh, aunque yo ya tenía conocimientos de programación, conocimientos de, de todo esto... Y empiezo a formarme en marketing, ¿no? En, en marketing, marketing digital sobre todo. Eh, y a autoformarme en SEO, obviamente, de, de con mis proyectos, proyectos propios, experimentando mucho, etcétera, etcétera. Luego, pues, eh, empecé a trabajar como responsable de marketing en, en empresas eh, multinacionales y, y bueno, llega un momento, en 2000, creo que fue 2013 o así, eh, hace 7, 8 años, más o menos, en el que, bueno, pues la última empresa donde estuve eh, se fue a la mierda y, y nos fuimos como 400 personas a la calle y, y entre ellas una era yo. Estaba como responsable de marketing para España de esa empresa y, y bueno, pues además un poco complicado, muy... Como muy muy feo, ¿no? Todo con eh, despidos, siete meses sin cobrar, ERE, no el paro, no podíamos estar en el paro porque no estaba el ERE resuelto, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo tenía que ganarme la vida, con lo cual empecé a hacer mis cositas, mi, entonces ya como freelance, trabajando proyectos propios, etcétera, etcétera, eh, y luego ya, pues cuando ya está todo resuelto y todo esto, pues empecé con... Empecé con, con el eh, cómo freelan a trabajar, como autónomo, etcétera, etcétera. ¿no? Y ya en 2014 fue cuando montamos la agencia, el eh, final de 2014. No, miento, 5 de mayo de 2014, para ser exacto. Y montamos la agencia y, y bueno a, a, empezamos a trabajar a clientes un poquito más grandes, un poquito más eh, bueno de, de un tamaño medio alto, a, a, a estar con gente. Eh, sí que es cierto que desde el primer momento siempre me han buscado... Eh, para, para docencia, para temas de... para impartir clases, para, eh, para dar conferencias, dar charlas, eh, pero estando incluso en las empresas donde estaba, ya estaba dando conferencias, eh, con lo cual, pues, eh, todo esto que estoy viviendo ahora, pues, no es nuevo para mí, ¿no? Claro. Siempre ha pasado como lo que pasa ahora, ahora como que es mucho más con Senras, es como que hemos piso el acelerador y todo va, todo va mucho más rápido, ¿no? Mola. Eh, ¿Cómo es una pregunta? ¿Cómo es el día a día de una agencia SEO? Pues es, es muy guay, a mí me gusta, porque, a ver, no, no es lo mismo ser agencia que ser freelance, eso es lo primero, ¿vale? Eh, cuando eres agencia ya tienes a gente trabajando y tienes dos opciones para trabajar como agencia. Eh, una, lo puedes hacer el, el trabajo en el que tú tengas gente y que tú le dediques, eh, le cojas ese proyecto y se le asignes a alguien y ese, ese consultor SEO es el que lleva todo, ¿vale? Eh, y, y está la otra opción, que es hacer la producción en cadena, que es lo que, lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, yo eh, entiendo de que cada persona de mi agencia eh, es un, eh, está especializado en una cosa distinta. Con lo cual, por ejemplo, yo llevo casi todas la, las estrategias de todos los proyectos. Uh -huh. eh, hay otra persona que lleva el inbuilding, hay otra persona que lleva eh, pues, toda la parte de metodología, eh, indexación, etcétera, etcétera. Hay otra persona que lleva reports y, y eh, en reportes, comunicación cliente, etcétera, etcétera. Es decir, vamos como producción en cadena y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, evidentemente. ¿no? El día a día en una, en una agencia, eh, que, en mi caso... Eh, no nos vemos las caras porque es todo telemático y, y no es por ahora sino que es de, de, de, desde de hace mucho tiempo Mola. yo que tenía o sea yo no no entendía el por qué tenía que prescindir de una persona por el simple hecho de no estar en el lugar donde yo estaba. Eh, entonces yo me, me perdía a mogollón de perfiles porque no estaban aquí donde yo estaba. Yo estoy físicamente en Murcia eh, y que, por cierto, es eh, genial y podéis venir todos a visitarla, que es, es bueno, después del coronavirus este, ¿eh? o sea, ahora ya no. Eh, y, y la verdad que, que decidimos hacerlo telemático e implantar las herramientas que... Que, que son necesarias para, para, para este teletrabajo ¿no? por eso yo siempre me quejaba cuando decían no, es que ahora vamos a teletrabajar no, no, no, teletrabajar no es, no es estar en casa, no es trabajar en casa o sea, puedes teletrabajar en, en la agencia porque teletrabajo es trabajo a distancia, ¿eh? ¿de acuerdo? Y, y el problema de todo esto es que no nos han preguntado, y esto es una crítica en ¿eh? total, no nos han preguntado a nadie de los que teletrabajamos durante mucho tiempo y de los que hacemos formación a distancia y, y teleformación, no nos han preguntado nunca por, por cómo se hace esto. Porque si nos hubieran preguntado a nosotros, no a mí, sino a otros muchos compañeros que lo hacen, eh, todo hubiese sido mucho más distinto. O sea, que hubiese sido muchísimo más productivo, seguramente. ¿Y cómo os organizáis vosotros? Joder, porque es que esto es un, un melón interesante. ¿Cómo os organizáis en la agencia para, para que todo funcione bien trabajando a distancia? A ver, lo, mejor, lo normal eh, es eh, que haya un, uno o varios directores de proyectos eh, que lleven esa comunicación con el cliente y esos directores de proyectos son los que, los que son los que agendan las tareas dentro de, del gestor de proyectos. Nosotros utilizamos a Sana, por ejemplo, como gestor de proyectos eh, y a partir de ahí pues vamos eh, marcando todas las tareas que tiene que hacer cada. Cada, cada persona dentro del proyecto. Eh, esa, esas personas dentro de la agencia van pasando. No todos están en todos los proyectos, evidentemente, ¿no? porque tenemos varios perfiles iguales también, etcétera, etcétera, pero es el director de proyectos un poco el que agenda, uh, agenda esas tareas. Eh, nosotros lo que hacemos además es que eh, incluimos a, al cliente dentro de ese gestor también. Para que sea el, el cliente sea partícipe del proyecto eh, a una persona. Da igual que, que normalmente es, un, es el director de marketing o es una, alguna, alguna persona de marketing porque trabajamos con gente que tiene pues, personal in-house ya de marketing trabajando, ¿no? Eh, y entonces eh, le hacemos partícipe de nuestros trabajos en SEO eh, y le, le agendamos tareas a ellos también, ¿no? Por te, temas, por ejemplo, el calendario editorial que quizá no lo, no lo redactamos nosotros, que lo tienen que redactar ellos. Eh, nosotros sí que le agendamos y le elaboramos el calendario editorial, pero se le, le agendamos la tarea a ellos para la elaboración, por ejemplo, ¿no? Vale. ¿Y usáis alguna otra herramienta de comunicación? ¿O lo hacéis todo dentro de Asana, la comunicación dentro Slack, de Slack? Bueno. Slack, eh, Asana y luego el gestor, el CRM que, que utilizamos para gestión, pero eso es ya más vale. temas de contabilidad y, y todo esto. Bueno. Eh, aparte el, el, el gestor, bueno, que en ese CRM también tiene gestor de ventas, tipo Salesforce, no es Salesforce, es otra cosa, eh, pero utilizamos todo esto. Pero sobre todo, fundamentalmente, para control, bueno, también utilizamos Harvest para control de tiempo, eh, y esa combinación Harvest, Asana... Eh, y, y luego también bueno, los documentos de Google, evidentemente no eh, spreadsheet, eh, documentos de Google etcétera, etcétera, para trabajar nosotros eh, es fundamental sobre todo la parte de Asana ¿vale? porque llevar un control de tareas y que puedas agendarlos y que puedas llevar el control de cómo están, de si están completadas no están completadas quién las tiene que hacer eh, nosotros tenemos una máxima y es que una persona que entre nuevo en, es decir, tenemos que documentar todo el proyecto de forma que si alguien entra a trabajar en, el, en ese proyecto sepa cómo está la situación de ese proyecto, claro. ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, bueno, está es importante documentar todo y, y, y trabajar, ¿no? Que, que es importante porque además nos damos cuenta... Eh, esto del teletrabajo es, es básico, si sale el trabajo es que se trabaja si no sale el trabajo es que no se trabaja, con lo cual eh, yo sé detectar, por ejemplo una persona nueva que entre en mi equipo a trabajar a teletrabajar, ¿no? Eh, sé detectar muy rápido cuando, cuando no está haciendo su trabajo o cuando sí que está se, haciendo su trabajo, ¿no? O sea que es, es muy rápido claro. Mola, eh, es que hay muchas derivas que ha dicho, por ejemplo, solo lo de documentar eh, es algo crítico que mucha gente que los ha visto forzar a teletrabajar no no hace y complica mucho uh -huh. todo, ¿no? Porque lo que ha dicho tú y eh, te implica muchas más reuniones para pasar a coordinar el trabajo, hace que el día a día sea mucho más enfarragoso. Hay, hay particularmente es. una cosa que también que has dicho me ha parecido muy interesante. Has dicho que bueno o, o, o lo entendió como que no es lo mismo ser freelance de SEO que ser agencia. ¿Vale? Es, eh, ¿Qué es. varía? ¿Qué, qué, ¿Qué notaste tú cuando pasaste de ser freelance a ser agencia y, y qué bueno y malo tiene cada cosa? A ver, sobre todo responsabilidad. Uh, no es lo mismo trabajar para ti solo como freelance que ya eh, tener una responsabilidad sobre más gente dentro de la, de la agencia ¿no? eh, eso es lo principal, luego cuando eres agencia como que hay una responsabilidad también superior con, con, eh, con, con, el, con los clientes, ¿no? Eh, Ahí tienes que trabajar muchas otras cosas, aparte de, de ser freelance. Free cuando, cuando eres freelance trabajas tu nombre, ¿no? Eh, cuando eres agencia ya tienes que trabajar tu nombre, el de todos los integrantes de la agencia y el de la propia agencia, ¿no? Porque yo soy eh, de los que piensan que eh, una, una marca comercial es la suma de muchas marcas personales, ¿no? Con lo cual, pues, eh, a esto esto sí que es importante. Creo que, que lo mejor de, de, de la agencia, eh, obviamente, es, es que puedes desarrollar trabajo en equipo eh, de forma ideal, como te dé la gana. En este caso, yo lo he hecho a mi forma, como, me, como nos ha dado la gana a, a, los que, a los que formamos parte del equipo, ¿no? Pero eh, estando de freelance, pues bueno, pues eh, tienes su, sus inconvenientes, soledad, ¿no? Eh, en La soledad del proyecto no solo porque no hables con nadie, que, que en agencia incluso yo me paso días sin hablar con nadie, pero, pero sí que tengo el respaldo de la gente que hay que hay detrás, ¿no? De, del proyecto, de la agencia y todo esto. Pero el freelance más, está como más solo, más normalmente incluso... A veces se le asigna a proyectos que, que está como escondido, no forma parte de ningún equipo y, y forma parte de todos. Eh, es complicado, ¿no? Es, es, otra, es otra historia totalmente distinta. ¿Y algún consejo le darías a los freelance que no estén escuchando, se pueden estar planteando montar una agencia o no? Eh, yo, yo le daría el consejo que es, se especialicen mucho, ¿vale? Eh, nosotros cometimos el error de, de hacer todo eh, cuando empezamos como agencia, todo relacionado con el marketing digital, uh -huh. incluso el diseño web y todo esto, eh, y desde hace unos, eh, unos años nosotros dejamos de hacer nada relacionado con el diseño web y solo hacemos uh -huh. SEO, nada más, ¿no? Porque nos, nos dimos cuenta de que, bueno, pues teníamos el doble de facturación el año siguiente y tenemos la mitad de, de beneficio, decíamos, y ostras, ¿y esto qué es, no? Por, era precisamente, evaluamos el, la parte de la cuenta de gestión de SEO y la cuenta de gestión de, de, de diseño web y veíamos que, que el diseño era tremendamente eh, rentable, pero la parte de diseño web se nos sí. iba, ¿no? Y era porque nosotros quizás no sabíamos hacerlo, no sabíamos implementarlo, ¿no? Y había proyectos que tenían, pues no sé, 70, 80 horas. 90 horas incluso de comunicación por Skype con el cliente uh -huh. y era algo que, que, que eso no se puede o un año de trabajo, un año para completar el proyecto decir, Pero, no, no, es que esto en un mes tiene que estar un, un, una, un diseño web no y eh, entonces te das cuenta que, que el perfil nuestro pues no es tan de diseño sino que es más deseo, es más un poco a la, a la yo siempre he pensado que una, una empresa es un poco la imagen de, de la, del que la fundó, del que la dirige, ¿no? Eh, yo no tengo perfil de diseñador, tengo más, más perfil SEO, más antipático, más eh, oscuro, ¿no? ¿no? No de Black Hat, sino más, no sé. Eh, sí que es cierto que, que yo siempre hago la comparativa que el SEO eh, es como el médico o el abogado, ¿no? Tú vas y te tienes que... Que, ...que poner en sus manos y tienes que confiar, punto, ya está, es lo que hay. ¿no? Y luego, luego los buenos abogados, los buenos médicos, evidentemente te van a sacar... Eh, todo adelante. ¿no? El, el diseñador web es más como el decorador de tu casa, ¿no? porque el cliente ya sabe lo que le gusta, sabe cómo le gusta la cortina, si le gusta o no, cómo ha quedado el baño. ¿sí? Es decir, ya tiene opinión mm. sobre eso. Eh, con lo cual, cuando el cliente ya tiene opinión, que lo veo genial, perfecto, eh, ya te pones en un aprieto, porque porque esa opinión no es profesional, es una opinión basada en mm. gustos y eso ya es, es, es más delicado. ¿no? Eh, ya, ya como que el trabajo... Hay otros input que no controlas y que no has metido en el presupuesto tampoco y entonces te desvirtúa claro, toda la parte presupuestaria. presupuesto. Es mucho más subjetivo. Bueno, es, es muy interesante al final que hacer diseño web o hacerse es casi tener dos empresas en una con que cada una tendría que tener un tipo de gestión distinta. O sea, hay un buen... Pero hay, hay, una, hay una cosa que es el mejor consejo que yo puedo dar es que no se olviden nunca de facturar. <risa> que si no se factura no se cobra. Eso, eso. Es fundamental, ¿eh? porque ha, ha pasado y yo tengo muchos amigos que parece que es que no entrega el informe, no, factura mm. igual, aunque entregues el informe después. Es que eh, como que me da vergüenza entregar el informe, o sea, entregar la factura, presentar la factura y no presentar el informe, ya, pero, pero es que puede pasar un mes y otro mes y otro mes y al final no facturas eso, luego te da oh, vergüenza bueno. facturarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la facturación tiene que estar al día, sino el, el, el, el hándicap de un autónomo, de un freelance en este caso, o incluso en la, en la agencia, es no llevar toda la parte de facturación claro. al día. Sí, al final asumes un riesgo brutal y lo que he dicho tú, hay que poner en valor de tu trabajo. Eh, de sí. todo esto, o sea, estás tú con tu agencia y algún día vienen los señores de Senras que luego diremos lo que es, pero llegan y llaman a tu puerta. Eh, ¿Cómo fue esa situación? A ver, la vinculación con Senras siempre ha sido eh, desde hace muchos años. Yo, Desde que yo conocía, a, en el caso de la figura de Fernando Angulo, eh, estaba, que era el responsable de, eh, de Senras aquí en España, ¿no? por aquel momento... Y, y bueno, pues siempre hubo una vinculación en el que yo participaba en webinars, en, en, en artículos en el blog, en, eh, etcétera, etcétera. no Participaba con ellos en incluso mmm, en desplazarme a Madrid para quedar con los equipos de ellos para dar feedback de, de producto y todo esto, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, hubo un tiempo que estaba como embajador incluso uh -huh. y luego llega el momento en el año 2019 que hacemos el serial deseo con Antonio. Eh, que fue un serial de seis episodios uh -huh. en el que vas a, bueno, casi todo mesas redondas y, y que funciona muy bien eh, misteriosamente funciona genial para Senras y para mí también incluso no, para todos y bueno, y, y incluso ese, ese, en 2020 hicimos uno de tendencias y funcionó uh -huh. todavía mejor con lo cual, pues, eh, bueno, pues mmm, ambos, tanto Senras como yo, necesitábamos algo más, ¿no? dar, dar un paso más. Y curiosamente, pues hubo una oferta por parte de Senras. Eh, y bueno, pues cuando una empresa como Senras llama a tu puerta, es difícil decir que no, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo para liderar el, el, equipo, el equipo español, para ser el country manager y que era algo que, que, que bueno a mí me ilusionaba bastante porque yo conozco a Senras desde que nació aquí en España uh -huh. no nació antes no en otro en Inglaterra, en, en, Inglaterra, en Rusia, en Alemania, etcétera etcétera pero um, quizá um, en España está o sea, yo la conozco desde que nació en uh -huh. España no desde que llegó a España entonces es como, como que la he visto uh -huh. crecer y, y he sido partícipe de los éxitos y de los fracasos de, de, de Senras aquí en España y formar parte del de, de equipo de Senras de forma oficial pues la verdad que que es bastante bueno. guay, ¿no? Y es difícil decir que no. Normal. Y, y para el que esté despistado, ¿qué es SEMRAS, ¿No? Porque en el ámbito SEO eh, yo no conozco a nadie que tenga que ver con el SEO que no conozca SEMRAS y de hecho en marketing digital es muy conocida. Hasta los no-SEOs, a veces lo utilizamos para análisis competitivo, para otra serie de cosas que no son 100% SEO, pero como también tenemos audiencia del mundo digital, a lo mejor hay algún despistado. ¿Cómo definirías semrush? A ver, Sendras es una es una plataforma SaaS de, de marketing de, de contenidos y gestión de, de visibilidad online, ¿no? eh, A ver para que te hagas una idea, garantiza que eh, las empresas obtengan uh, resultados reales y, y, y, sobre todo, medibles. ¿vale? Eh, actualmente tenemos más de 5 millones de usuarios eh, y, y, sobre todo, porque ofrecemos servicios, soluciones, eh, que empresas de cualquier industria, de cualquier sector eh, puedan desarrollar, administrar y eh, medir, campañas dentro de, de, de Senras en cualquiera de los canales del marketing digital ¿no? eh, por ejemplo da, da igual que sea SEO, que sea redes sociales, que sea SEM, eh, que sea gestión de contenidos, que, que sea investigación de mercado, lo que sea ¿no? eh, es, siempre hay una tool eh, perfecta para, para esa persona ¿no? eh, para que te hagas una idea, en Serras está formado por más de 45 herramientas dentro de la propia herramienta, ¿no? dentro de la propia suite, eh, estamos en 150 países, incluso todas las mediciones puedes hacerlas en 150 o 140 y tantos idiomas distintos, mm. ¿vale? que eso es importante porque no es lo mismo las visitas el volumen de búsqueda de una palabra de la palabra, no sé bicicletas eléctricas en, en España que en Argentina, ¿no? no es lo mismo ¿no? con lo cual pues eso, eso es fundamental eh, tenemos actualmente 20, eh, casi 20 billones con B, es decir, eh, billones eh, de sí. americanos, ¿no? es como mil millones de palabras clave, que es, somos la, la tool que más palabras clave tiene de, de del sector, bueno de cualquier incluso eh, y eh, 29,5 teras de enlaces, oh eh, ahora mismo, que nos convierte también en la que más enlaces tenemos actualmente. Eh, al contrario de lo que se piense, hemos crecido muchísimo en la herramienta de enlaces, hemos sacado herramientas que no las tiene nadie, como el Toxic Score, que luego si quieres hablamos uh -huh. de ello, eh, y, y obviamente... Creo que, que el, la plataforma ha mejorado muchísimo. Desde hace tres años, el trabajo que se ha hecho interno dentro de Senras, de, de la parte de programación, de mejora de producto, ha sido una barbaridad. Con lo cual, creo que, que, que bueno, es, es fácil de descubrir. Tiene una curva de aprendizaje eh, no muy complicada. Es decir porque ya desde por sí hay un buscador donde tú pones el dominio de, tu, de la página que quieras investigar o la palabra clave que tú quieras buscar y ya te lo va a indicar casi todo. vale. Pero lo bueno es que ya no solo es para obtener datos, sino también es para poder actuar o interactuar con la herramienta para poder hacer cosas con la, con la herramienta como esto que decía del Toxic Score o del Lean Building o de la, de la plataforma del Social Media Poster o, o, o, de, o la plataforma de, de, de AdWords vale. ¿no? pues Voy a ir profundizando en algunas de esas cosas Tú imagínate, yo, yo tengo mi, mis dominios por ejemplo, el dominio del podcast uh -huh. en digital eh, ¿Qué puedo hacer Senras por mí? O sea, co concretamente ¿no? es decir, ¿En qué me puede ayudar a, a mejorar mi visibilidad web? A ver, lo primero que te va a, que, que puedes obtener con Senras es eh, saber cómo le, el estado actual de tu uh -huh. proyecto, de tu dominio, ¿vale? Eh el estado actual de cómo está esa página web, cómo está ese, esa página web desde el punto de vista de, de, de SEO, ¿no? Eh, es decir, si tiene eh, como una especie de auditoría, si tiene eh, páginas 404, enlaces rotos, si tiene contenido duplicado con HTTP, eh, es decir, cualquier cosa, incluso técnica, te la, te la, te la va a decir. Eh, también puedes ver el, el, los enlaces que tienes actualmente, eh, que es súper importante para saber cómo tienes que hacerlo, si están bien o no están bien. Puedes hacer incluso desautorización de esos enlaces si no están bien hechos, si no están bien conseguidos, si hay alguno tóxico, puedes hacer esa desautorización porque Senras es la única herramienta actualmente eh, que te da, eh, bueno, en, en, en lengua castellana me refiero, que te da un toxic score para calificar la toxicidad de ese dominio y que puedes hacer esa desautorización en la propia herramienta que eso es súper positivo además puedes ver el, el posicionamiento de tus páginas de tus palabras clave que eso es fundamental si no las sabes tú eh, senras te va a aconsejar mogollón de palabras clave que se detectan de forma automática en tu proyecto y tú de ahí poder elegir las que quieras y compararte incluso con la competencia no de forma automática con las palabras que se que, ...que se detectan, sino con las que tú realmente quieres, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, eh, de un proyecto, por ejemplo, propio que yo tengo... ...de wikimurcia.com, ¿no? Que es uno que yo siempre hago pruebas y todo esto, la tengo por ahí haciendo... ...oye, pues mira, voy a hacer una prueba aquí y luego lo pongo por ahí por Twitter y todo esto. Como hace poco puse una prueba, eh, hice una prueba de, de... ...creo que era de eh, refranes murcianos, ¿no? Y, y, y puse eh, 15 refranes murcianos, refranero murciano... Y, y en 20 minutos, no llegaba a 20 minutos, eh, Google en una, en una página que no tenía Rich Snippet me lo, había con, me, me lo había puesto como contenido destacado los 15 refranes murcianos y me, y me ponía los 7 primeros, por ejemplo, y, y luego el, el enlace. Es decir, que eh, nos va, a mí me vale para descubrir cosas. Vale, pues Wikimurcia eh, tiene competencia, por ejemplo, con regmurcia.com para que te hagas una idea, un, esto es Wikimurcia y esto es Regmurcia, ¿no? o, o, o más grande todavía, ¿no? Eh, pero sin embargo, a mí me interesa de Red Murcia solamente las palabras clave con las que Wikimurcia tiene competencia. Con lo cual yo puedo eh, compararme solamente para esas palabras clave y saber en qué posición estoy yo, en qué posición está ellos o en qué posición incluso está la competencia. Y además... Enlaces que compartimos y enlaces que tienen ellos que yo no los tengo, por ejemplo, y cosas así. ¿no? Es súper interesante. Con, con esto de la competencia, además, que yo esto lo uso alguna vez, Ahora puedes utilizarlo como research. ¿no? Es decir, eh, no analizo mi dominio, analizo los de la competencia. Cuéntanos, desde porque uh -huh. sé que desde SEO se hace mucha esta táctica, analizar la competencia para detectar oportunidades de mejora, posicionamiento de palabras, enlaces y demás. ¿Cómo sería el proceso? A ver, es la, la herramienta de, de marketing research dentro de Senras es de las más importantes que hay. ¿Por qué? Porque m, si algo tenemos fama en Senras es en, investiga en investigación sí. de mercado, investigación de la competencia, sobre todo, ¿no? Eh, a ver, lo bueno. Daros cuenta que, que nosotros, eh, si queremos posicionarnos en un proyecto, eh, en, en Google uh -huh. me refiero, bajo una serie de palabras clave, salvo este caso que yo he dicho de Wikimurcia, que apenas tenía competencia o, o no había mucha competencia, pero lo, lo normal es que ya haya competencia en, en Google eh, y que eh, bueno, esa competencia pues ya tiene un bagaje, tiene una, una historia, tiene una experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues, yo tengo que saber cómo es esa competencia y, y necesito una herramienta que me diga el, el las búsquedas que tiene, perdón, las visitas que tiene esa, esa página web, el, las que provienen de pago y las que provienen de orgánico, las fuentes de dónde vienen esa, esa, esas visitas, los enlaces que tiene, eh, los eh, las temáticas de dónde viene ese enlace los enlaces tóxicos que tiene eh, necesito que me diga por ejemplo eh, cuál es el, su authority score o, o, o autoridad de dominio ¿no? es un, una métrica que, que estamos poniendo mucho en valor en, en senras que es el authority score eh, porque es muy muy muy muy difícil de manipular. Eh, basado en el mogollón de eh, métricas que nosotros sí. tenemos en Senras, ¿no? Eh, tanto el, el, los 20 billones de, pala de palabras clave como los 29, casi 30 t teras que tenemos de enlaces, ¿no? Con lo cual es bastante sí. delicado, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eh, solamente, solamente tener esa información ya sí. es un plus, ...para saber primero cómo tengo que atacar a esa competencia... ...no atacar, de atacar... ...sino cómo tengo que, que pelear con ellos... Eh, eh, ...hacer cosas en mi proyecto para competir con ellos... Eh, ...descubrir los huecos de seguridad... ...o sea, los huecos que, que ellos han dejado que, que no están bien posicionados... ...y poder entrar yo en ese sentido, ¿no? ...y hacerlo mejor que ellos, es decir... ...nosotros tenemos que saber qué, está, qué, qué están haciendo en, en ese momento para yo poder hacerlo mejor que ellos, ¿no? Y eso es, para ellos es fundamental una herramienta como Senras que te pueda dar información de primera mano. Bueno, manera. mucho. Eh, has dicho un par de cosas. Eh, por un lado, los, en la, el tema del toxic score y por el otro lado, eh, la autoridad de dominio, que al final son casi que las dos caras de, de una misma moneda. Eh, ¿Nos puedes explicar es cada uno de estos conceptos ¿Y por qué son importantes en el SEO a día de hoy? Porque bueno, lo, yo creo que en los que hacíamos SEO hace muchos años, eh, esto no, no aplicaba y ahora de repente es un nuevo mundo que tiene mucha relevancia. A ver, eh, si nos remontamos a la, a la historia, eh, daros cuenta que, que, lo, que se basaba, lo que se basaba el SEO para medir la, la autoridad de un enlace era en, en el Page PageRank, ¿no? El Page Rank era público, eh, lo, lo, lo tenía Google de todos los proyectos, ¿no? Y, y era un Page PageRank que iba de 0 a 10 y que, te que, que, bueno, pues tu, tu página web tenía PageRank, cada URL de tu negocio tenía PageRank, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde 2013 o así, el PageRank dejó de ser público, ¿no? Y entonces los SEOs necesitábamos medir autoridad de página, ¿no? Y entonces eh, aparecieron varios eh, score, varias métricas que eran bastante interesantes la, la que más despuntó en su momento eh, fue el DA y el PA de, de MOZ ¿no? Eh, que fue muy interesante hasta el momento, pero creo que ya pues, se, han se han quedado bastante anticuados y todo esto, ¿no? Luego hay otras métricas y nosotros desde hace un tiempo, aparte de otras métricas que nosotros teníamos de, de eh, eh, Page Authority, etcétera, etcétera, eh, desde hace un año y medio empezamos a, a, a darle mucha relevancia a nuestro Authority Score, a ese, ¿no? Eh, sobre todo por la.. Eh, por la dificultad de, de poder manipular ese, ese authority score. Tú, en cualquier otro, otra métrica, tú podías coger, eh, hinchar de enlaces un, un dominio de forma ficticia y manipular ese... ese ese score, esa métrica, para, para que te aparezca más grande, en realidad no lo es. ¿no? Eh, el authority score es muy difícil de manipular basado en toda la cantidad de, de métricas que nosotros tenemos. Insisto, en los 20 billones con B de palabras clave, 720 millones de dominios, 29,5 teras de enlaces, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué te mide, qué te dice ese authority score? Pues te dice eh, la autoridad que esa página... ...tiene respecto a otros eh, a otros proyectos en internet no, eh, no tiene es, normalmente va de, de 0 a 100 ese ese authority score y, y evidentemente cuanto más cercano al 100 más autor, más autoridad y obviamente, eh, es, bueno, te vale mucho, por ejemplo, para comprar enlaces, saber qué autoridad tiene un, un, un dominio, ¿no? para de, de, el dominio desde donde viene proviene ese enlace, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿no? Creo que puede ser bastante interesante. Y luego el Toxic Score es un, es un score que nosotros hemos implementado porque, eh, bueno, dentro de la, de la, de la herramienta del building del análisis de backlinks eh, que tenemos y de los proyectos que tenemos, hay un apartado que es Backlink Audit, es decir, una auditoría de backlink y entonces, simplemente de forma automática tú pinchas en un botoncito y Google... Eh, o sea, y senras, ya te hace una auditoría completa de tu backlink, de forma que te va a poner un, un, una, una puntuación a cada backlink que te detecte. Aunque sean 5.000 sí. o 5 millones, da igual, ¿no? Eh, con lo cual, eh, ese... El toxic Score va de 0 a 100 y funciona al contrario que el, toxic, que el Authority Score. Cuanto más cercano a 100, más tóxico puede ser. ¿no? Entonces, eh, hemos habilitado dentro de, de Senras la posibilidad de poder eh, mandarlo, generar el Txt para desautorizarlo a Google y, y vamos, eh, en principio la, la verdad que funciona bastante bien. Incluso desde la propia herramienta, si tú lo has hecho alguna desautorización anterior, te puedes descargar el, el y puedes descargar el, ese archivo, importarlo a la herramientas de Senrase y ya tener en cuenta todos los enlaces, tanto los que tú habías subido como los que vas a subir bueno, ahora. Porque todo esto pasa también porque porque al final, cuanto más enlaces en teoría, más autoridad tienes, pero si los enlaces que te apuntan son tóxicos, es decir, vienen de dominios que Google sabe que hacen cositas raras, eh, entonces te resta, ¿no? Al final hay un compenso, mi autoridad es todo lo que me suman los sitios buenos menos todo lo que me restan los sitios malos. Entonces, esto es una forma de, de quitarte un poco parte de ese peso, ¿no? Simplificándolo. Claro, desde hace mucho tiempo ya se tiene en cuenta que eh, más vale calidad que cantidad. Hace te, hablo, te, ha, te he hablado de 2003, ¿no? Cuando hacíamos verdaderas marranadas entre comillas en nuestros proyectos si y poníamos la palabra clave 50 veces ahí en la parte de la cabecera y se posicionaba o cosas así no pero también hacíamos nos dimos cuenta que eh, empezabas a captar enlaces de forma masiva desde cualquier otro sitio y directamente empezabas a subir tu proyecto y no sabías por qué no eh, y era por esto porque Google tenía en cuenta todos los enlaces independientemente eh, que fuese de, de la calidad que fuese ese enlace no cuanto más más PageRank tuviese mejor no pero eh, estaba eh, calificando casi a todos por igual no Má, era más cantidad que calidad desde que apareció aparecieron en algoritmos en Google como Penguin, ¿no? eh, y, y ahora, bueno, de, desde hace unos años ya Penguin es real time, es decir, que forma parte ya del core de Google, eh, hay como unos filtros de forma que no todos los enlaces son iguales. Eh, al igual que no todos los enlaces desde el mismo sitio de la página son iguales, porque eh, en base a una patente que se llama Reasonable Surfer, eh, la posibilidad de que el usuario haga clic en un el, en el, en el enlace en el footer es menor ¿no? que, que, que haga en el, dentro del contenido, por ejemplo, o, o que haga dentro de un, de, una, eh, de un texto, por ejemplo, en, el, en un H2, por ejemplo, ¿no? o algo así. Entonces eh, empie, empezamos a entender los enlaces con calidad en lugar de cantidad. Es decir, eh, sí que es cierto que Google sigue, sigue la probabilidad de encontrarte en Google será directamente proporcional al posicionamiento que tengas, evidentemente, pero esa probabilidad dependerá de la calidad también de, lo que, de la gente que te está enlazando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿de qué depende este toxic score o este esta probabilidad de ser penalizado por enlaces tóxicos, eh, pues depende de si te están enlazando páginas que no están en el mismo sector que, que tú si tú estás, eh, estás en el sector de salud, pero sin embargo te están poniendo enlaces desde casinos, desde web de casinos, pues evidentemente claro. tienes que desconfiar muchísimo ¿de acuerdo? Google te dice a través de John Muller, en su momento lo, lo han publicado muchísimas veces, que ellos tienen en cuenta, ahí mogollón, en todo el tema del spam y todo esto, ya lo tienen en cuenta y no hace falta ni que desautorices pero la herramienta está ahí. Con lo cual, algo algo me dice que tenemos que hacerlo. Y luego también eh, saber que, que un enlace desde un casino, por ejemplo, a mi página web de salud es contraproducente, pero a otra página de casino no es contraproducente. Por, por, por tanto, no los va a, a banear así de forma para siempre, ¿no? Con lo cual ya depende un poco a criterio del webmaster el que lo, el que lo quite o lo, o lo deje o no, lo que sea. Al menos ya son claves para que la gente se vaya ubicando, que a veces hay que tener cuidado. Eh, has hablado de algoritmos sí. de Google y voy a aprovechar a hacerte la pregunta nos hacía por Twitter, Ubaldo Orbas, que nos decía para ti, ahora que ha pasado un poco de tiempo, ¿qué características y cambios significativos del último update de Google has visto? Bueno, el último update de Google, eh, faltaba preguntarle al, al compañero de eh, si se refería al update de mayo o al update de junio, porque... Eh, el, en mayo, principios de mayo hubo uno, pero es que el 23 de junio eh, hubo otro, ¿no? Con lo cual eh, creo que el de, el de junio fue un rollback de, de este que vimos en mayo, pero este de mayo fue gordo. Este, este de mayo fue uno de los, de los cambios de algoritmo más importantes que hemos sufrido desde el Medical Update, que, que, que fue hace un par de años, ¿no? Eh, y que todavía lo estamos sufriendo, ojo. Eh. Eh, creo que, que es una vuelta de tuerca más a, a todo lo que tenga que ver con, eh, con, con IML ¿no? y, con, y, y sobre todo con enlaces experiencia usuario, pero no, no todo junto. Es decir, no puedes encontrar un patrón de penalización de forma algorítmica, basado en IMIL y basado en enlaces. Es decir, eh, sí que es cierto que durante de, en este cambio de algoritmo se le ha dado más protagonismo a empresas uh -huh. pequeñas. ¿no? Hay un, un factor que se llama EAT, eh, en, bueno, confianza, con, eh, credibilidad y... y no, no recuerdo cuál era el otro, pero bueno, en, en inglés. Y donde, donde está donde google eh, demuestra eh, la confianza que, que, que el usuario tiene en ese contenido la credibilidad y la seguridad que tienen en ese contenido ¿no? eh, y que sea ese contenido mejor que otros pero eh, eso en, en ciertos sectores no es así y, y se ha premiado al, a la parte al, al pequeño es decir eh, hemos visto como proyectos con una autoridad de dominio más baja, Crecían por encima de otros proyectos con autoridad de dominio más alta. ¿Y por, por qué lo hacían esto? Porque según Google, eh, bueno, pues, eh, no, no, bueno, no según ellos, según extraemos ¿no? de Google, eh, en base a las encriptaciones que ellos hacen de palabras a través de Twitter, como digo yo, ¿no? porque no te lo dicen nunca, a, esto es así y ya está, en, vemos que, que, tienen, que quieren tener una diversidad de información dentro de, de esa, para responder a esa palabra clave sí que es cierto que desde hace, desde que Bert salió eh, salió a la palestra eh, hemos notado cambios significativos y creo que ahora se está utilizando mucho es una forma distinta de, de, de concebir la búsqueda y sobre todo de concebir los resultados para responder a esos criterios de búsqueda sí que es cierto que aquellas empresas que no tenían perfil de enlaces han caído eh, y eso es importante porque los enlaces todavía siguen contando y mucho, pero no de cualquier forma obviamente, ¿no? entonces yo creo que, que es difícil hacer un, un patrón de... de de, de penalizaciones y todo esto durante el, el update de mayo y sobre todo el del, del rollback de, de junio, ¿no? Eh, del ro, rollback, perdón, de, de junio porque eh, han sido penalizadas por muchas… Eh, Diferentes causas, ¿no? Eh, sí que se ha centrado mucho también en el, el Your Money, Your Life, to, todos estos proyectos IML, ¿no? Eh, pero creo que, que toda la parte de confianza, contenido, eh, seguridad, todo esto implica también algo importante y luego sobre todo el tema de, de, de la experiencia de la buena experiencia de usuario es decir, ir Google a medir experiencia de usuario directamente a los usuarios no eh, directamente para saber cuál es la experiencia de, de, de ese usuario real dentro de ese contenido con lo cual, bueno, pues creo que Google está apostando, bueno, desde hace muchísimo por el Machine Learning, obviamente que eh, ya no nos va a hacer ni caso con los Rich Snippet ya, ya te lo digo yo eh, porque ahora acaba de quitar la herramienta o va a quitar la herramienta Rich Snippet de, de validación o de visualización de Rich Snippet, eh, de ser console, con lo sí. cual imagínate ya, eh, es que no, no, va a llegar un momento es que no hace falta ni que le digamos las estrellitas porque ellos mismos las van a poner, ni que le digamos que es una receta porque ellos mismos lo van a detectar que, no es, que es una receta, ¿no? O sea que, que en este caso es difícil hacer eh, hacer cábalas sobre, sobre los cambios de algoritmo eh, lo mejor que puedes hacer en este caso es evaluar tu proyecto y yo siempre digo que los cambios de algoritmo hay que estarse quieto eh, hasta una semana después de, de haber pasado estarse quieto, mirar tu proyecto bien pero no tomar decisiones a la ligera que eso es importante ¿vale? en base a lo que te diga la gente por ahí eh, tienes que hacerlo en base a tu propio proyecto lo que sí que de, me ha valido mucho los cambios de algoritmo es para detectar fallos que anteriormente yo no he detectado y eso es importante ¿vale? es decir, parece que hay un cambio de algoritmo y revisamos de forma triple el proyecto y nos encontramos cosas que anteriormente no nos habíamos encontrado y eso es súper positivo eh, también. Para la gente que no esté muy metida en SEO, ¿qué suele pasar cuando hay un cambio de algoritmo gordo? ¿Qué, qué, qué traumas hay? ¿no? Porque, porque resuena todo internet, cuando Google hace un cambio de algoritmo gordo resuena todo internet y eso es por algo. Bueno, normalmente eh, un cambio de algoritmo, un algoritmo es una fórmula matemática ¿no? en la que se basa el buscador de eh, este que aparece en Google ¿no? para poder eh, ordenar los resultados de búsqueda basados en, en una serie de factores. ¿no? Eh, ese, esa fórmula matemática está eh, comandada por una serie de motores de búsqueda, etcétera, etcétera, y cuando Google eh, cambia algún algoritmo de esos motores de búsqueda, pues está cambiando las reglas del juego, ¿no? Eh, con lo cual. Eh, cuando se cambian esas reglas del juego eh, lo que a ti te valía anteriormente ahora ya no vale y a lo mejor eh, en los enlaces que estás recibiendo de un proyecto Tampoco valen, y entonces te baja la autoridad del dominio y por tanto bajas un poco en los resultados de búsqueda. ¿Qué pasa? Que cuando tú bajas, hay gente que sube. Por eso a lo mejor tú has visto como que has caído, pero hay otra gente que ha visto como que ha crecido mucho, ¿no? Entonces, eh, suele haber estos estos cambios en, en un cambio porque de algoritmo. Ahí, para todos los negocios por internet, aunque no seáis muy todo, no estéis muy metidos en SEO, cuando cambia el algoritmo Google, tener cuidado, revisar si dependéis de búsqueda orgánica, porque os puede, os puede penalizar. Y... Sí, hay un hay un sensor en eh, varias herramientas tiene sensores, eh, desde yo creo que uno de los más utilizados es el de Senras, y además es gratuito, tú puedes entrar en senras.com y puedes acceder a, al sensor de Senras, eh, y lo un mogollón de gente también por ahí, donde, donde tú ves eh, ese mm, nosotros lo llamamos vulnerabilidad... o sea, eh, eh, que, bueno, cambios de posiciones, ¿no? Cuando vemos cómo eh, eh, las posiciones van. van eh, cambiando de forma drástica y de forma eh, como... Eh, muy recurrente y, y le ponemos un, un, un número que va del 0 al, al 10. Pues para que te hagas una idea, el cambio de algoritmo de mayo de 2020 eh, llegó a un 9,7, 9,8 o algo así, o sea que, que era exagerado. Sin embargo, otros cambios de algoritmo han estado en el 7, en el 8, También etcétera, diste, etcétera, has hablado ¿no? de los perfiles de enlaces, ¿no? Ha dicho que las empresas que no tienen perfil de enlaces, pues de repente tienen menos visibilidad. ¿Qué significa eso? Hmm. Pues evidentemente eh, significa que, que mmm, Google la forma que tiene de descubrir proyectos y descubrir y, a, y pasar autoridad de un, enlace, de un proyecto a otro es a través de un enlace, eh, un enlace en, en la forma que tiene de pasar autoridad es a través de, del PageRank o uh, lo que llamamos también eh, uh -huh. Link no, el, el la fuerza que una página le pasa a otra, no. Eh, ese, esa autoridad, eh, pues evidentemente va a depender de lo que hemos dicho anteriormente, de, de si ese enlace es bueno o no es bueno, si es follow o no es follow, si es ahora sponsored o, o, o UGC, etcétera, etcétera, ¿no? esto nuevo que se inventa Google. Eh, entonces, sí que es cierto que mmm, tú vas a ser más grande cuanta más probabilidad eh, de, de encontrarte en Internet eh, haya, ¿no? Con lo cual, eh, lo, tiene que estar referenciada. O esa página web por, eh, por muchos enlaces, por muchas páginas, perdón, eh, y que esas páginas cumplan una serie de criterios, es decir, que sean a ser posible de tu temática, eh, que sean a ser posible de tu... Eh, que, que no sean... Eh, eh, de, que sean a ser posible de tu país, que sean a ser posible de tu idioma, eh, que sean desde dentro del contenido, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de factores que son públicos y. y lo podéis ver. Yo creo que en, en eh, no sé si en el blog del seo.com tengo tengo varios artículos publicados del inbuilding de factores. Eh, SEO negativos, etcétera, etcétera eh, sobre, sobre esto mismo no y, y podéis ver todos los factores que pueden hacer tóxico un dominio con lo cual también es cierto que mm, un enlace a lo mejor para un proyecto es positivo y para otro no, ya lo hemos dicho antes no con lo cual eh, cada proyecto es distinto y cada temática también que hay es que distinta pensarlo bien. ¿okay? Mira, eh, también nos decía Marcos Castillo una pregunta que me parece también muy chula que dice, si solo pudieras elegir 5 KPIs para hacer un seguimiento y valorar la estrategia de SEO de un e-commerce, ¿cuáles serían? A ver, el... es difícil ¿eh? la pregunta, porque 5 KPIs nos... normalmente en un proyecto tenemos cientos incluso, ¿no? Eh... Pero si la resumimos, eh, yo diría uh... visibilidad, o sea, es el, el, un... el cómo está evolucionando la visibilidad de las palabras clave, el posicionamiento de, de las palabras clave de un proyecto. Eh... Salud del, del proyecto, y ahí incluye la parte de, de, de eh, los errores, ¿no? si tiene errores 404, si tiene redireccionamientos, etcétera, etcétera. La rentabilidad, obviamente, del proyecto, la tasa de conversión, si, si tiene más, eh, mayor tasa de conversión, etcétera, etcétera. quiso un poco las visitas también, obviamente, eh, aunque a veces es, es secundario ¿no? el número de visitas. Y la indexación, si creo que me faltaba uno, ¿no? La indexación eh, es otro importante, ¿no? Porque eh, depende cómo, cómo se indexe el proyecto y cómo Google vaya indexando tu proyecto y crauleando tu proyecto, pues evidentemente eh, tu proyecto vas, va, va, va a estar mejor sí, posicionado. Un resumen no. de, de importancia de estos factores. Eh, bueno, José Guillermo también nos hace una pregunta interesante y dice, ¿es percepción mía o el SEO local se ha convertido en la gran olvidada de la estrategia SEO? Yo creo que es al contrario. Eh, lo que pasa es que no se habla de SEO local porque ahora ya todo es SEO local. Es decir, toda la geolocalización que hay actualmente eh, por parte de Google eh, implica eso, implica que no se hable de SEO local porque es que ya todo es SEO local directamente La, las búsquedas que se hacen desde desde Madrid son distintas a las que se hacen desde Barcelona o las que se hacen de, desde A Coruña o de, de las que se hacen desde Murcia ¿no? Eh, y, y no te voy a decir de las que se hacen desde México que es otra base de datos distinta no de Google entonces eh, todo va enfocado al, al SEO local y cuando tú hablas de, de, de SEO eh, en realidad estás geolocalizando ese SEO cuando tú hablas de, de que tienes esos enlaces, eh, pues evidentemente van a contar si los enlaces son de España son de México son de, de, de cualquier otro país. Es decir, todo el SEO es geolocalizado. El problema es que ya no hablamos de geolocalización. Tampoco hay que tener en cuenta que mmm, parece ser que solo, solo eh, se habla de geolocalización o se habla de SEO local solamente por tener Google, Google My Business. ¿no? Y esto no es así, eh, porque mmm, al final... Google con todo el tema de la, de la proliferación de las búsquedas por mobile... Y, y todo esto, Google tiene toda la información de geolocalización de esas visitas y, y de las búsquedas. Con lo cual, eh, es muy fácil para Google dar resultados cercanos a esa persona. ¿De acuerdo? También es cierto que no es lo mismo eh, la, las búsquedas transaccionales que las, información, que las de información o, o, u otras eh, búsquedas distintas. ¿no? Eh, no tiene nada que ver, porque si el, el usuario bus, busca... Eh, ...hace búsquedas transaccionales de, por ejemplo, quiero alquilar esto... quiero comprar esto, pues evidentemente va a ser mucho más geolocalizado... ...que cuando quiero eh, saber qué es el coronavirus, por ejemplo... ...o qué es el SEO negativo, ¿no? Muy por interesante, ejemplo. la verdad que es lo que has dicho tú, ¿no? Ya todo geolocalizado y casi todo personalizado, ¿no? Que ya incluso desde el mismo punto podemos ver resultados relativamente distintos... ...en función de lo que hemos hecho. Eh, nos pregunta también Ángel Mojarro, ¿cuál es la mejor forma de medir y analizar objetivos cualitativos o intangibles, estadísticamente hablando, en una estrategia de contenidos? Yo, yo, te, yo pondría dos. A ver, eh, la mejor forma de medir y de, de de medir la parte cualitativa es decir, la calidad de ese contenido es sobre todo eh, saber si se consigue ese, el objetivo, es decir, la venta en caso de que sea venta o, el, o la captación de leads sí. o, o, lo que, o lo que sea ¿no? o, o la visita, eh, etcétera etcétera pero sí que es cierto que eh, yo soy mucho de, de, de analizar la experiencia de usuario, la experiencia de lectura del usuario en un blog ¿no? entonces establecer por ejemplo eh, algún tipo de, de eventos que te, que te salte cuando el cliente haya hecho uso de un porcentaje de ese contenido, es decir, cuando hagas scroll con el ratón y que nosotros podamos medirlo en Google Analytics es super, es, es interesante porque ya no estamos midiendo cantidad. Es decir, cantidad de contenido. Sí, estamos viendo cantidad de contenido que ha leído el, el usuario. Pero no es eso. Es, estamos viendo la calidad de ese contenido. Si ha, si ha leído ese, ese, el, el 80% de ese contenido y ha estado un minuto y medio en, en, en la página, pues no, no, a lo mejor en un minuto y medio no lee el 80% del contenido ¿no? de, de 10.000 palabras. Pero si ha estado 5 minutos y ha leído el 80% del contenido, pues evidentemente sí que tiene muchas papeletas. ¿no? Luego hay otras cosas que se puede hacer como... Eh, instalar reproductores de, de, de uh -huh. reproductores de visitas, como digo yo, dentro de nuestro propio de nuestra propia web. Por ejemplo, en el caso de, de, de algo gratuito que podemos uh -huh. hacer es instalar Yandex Métrica, eh, que es gratuito y que no tienes que pagar ni nada de esto y que se puede obtener. Eh, una reproducción real de lo que está haciendo el usuario en esa visita directamente, ¿no? Además de, de otra información aparte. Y eso tú puedes crearte objetivos dentro de, de Yandex Métrica y sola ves, solamente ves aquellos, eh, digamos, aquellas visitas que han cumplido con ese objetivo. No? Con lo cual, imagínate, porque eso sería... sería eh, imagínate que, bueno, si tienes 200 visitas al día, pues quizá a lo mejor te da tiempo a ver unas cuantas, pero imagínate que tienes eh, 100.000 visitas diarias ¿no? Pues claro, es bastante dices, complicado oye, Voy a centrarme ¿no? en las que han llegado a esta parte al carrito pero no han comprado, por ejemplo mm -hmm. ya, eh, tiras oye, Muy interesante ejemplo, No lo conocía yo lo de John es, que le echaré un vistazo Hay otros, está mouse MouseFlow está eh, Starlook eh, hay varios ¿no? Eh, Creo que me dejó alguno por ahí interesante que yo he recomendado en otros, en otras conferencias. Pero, pero el que yo he probado... Sí, sí que es cierto que, que no se puede tener siempre, ¿vale? este Lo de Yandex porque le pones el pixel también... Y, eh, bueno, pues te ralentiza un poquito la web, ¿vale? O sea, que hay que llevar mucho cuidado con esto porque, porque puede que te pueda ralentizar. Eh, por eso yo soy partidario de ponerlo y, e ir quitándolo para que, obviamente, no esté siempre, ¿no? Es decir, ponerlo cuando tengamos problemas o queramos ver o saber algo en concreto. Pero, pero cuando no lo queramos poner o no necesitemos nada directamente Mola. quitarlo. Mira, ya está. Quería ya ahora dejar un ratito para preguntarte también sobre la figura del country manager, porque es algo de lo que no hemos hablado y, y claro, ah, con un country manager, pues de las cosas que sabes, de lo que hace un country manager. Entonces, primero, eh, antes de meternos uh, exactamente en, en qué haces tú, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu rol? Quería entender un poco la estrategia de internacionalización de ¿no? porque eh, otras compañías hubieran traído a alguien de, de su país y lo hubieran puesto en este país, pero, pero en este caso eh, cogen a alguien de aquí y encima pues eh, tú tienes también tu agencia, es decir, que estás compaginando esa, ese rol. ¿Cómo es la estrategia de internacionalización de Senras y, y por qué usa estos perfiles como el tuyo? A ver, eh, date cuenta que ya no, ya no solo por parte de Senra, sino de, de, de hay muchas empresas que, que lo que quieren sobre todo eh, es eh, llegar al público objetivo, evidentemente. ¿no? Y la mejor forma de llegar al público objetivo es conociendo la idiosincrasia de cada país y conociendo todo lo que se mueve en ese país de forma local. ¿no? Entonces, eh, contar con personal de ese mismo país para saber y tener los input y, y tener ese, ese feedback real pues es importante. Si luego además esa persona pues tiene contactos con, con influencer y con gente del sector muy relevante, pues más todavía, no evidentemente. ¿no? Eh, y, y si no tiene una mala imagen, pues más todavía. ¿no? Entonces yo, eh, en cuanto a la estrategia de internacionalización, creo que Senras es un, es un ejemplo eh, de cómo se ha hecho y que muchas empresas la han copiado en, en, en España y en otros muchos sitios, vale. Eh, creo que, que Senras ha sido copiada como eh, la forma, la estrategia en la que Senras ha crecido ha sido copiada por muchas empresas, eh, muchas startups que luego han terminado en empresa y otras han caído, pero no, porque no la han sabido hacer igual, etcétera, etcétera. Eh, pero yo creo que es fundamental y es lo que sí. le lleva a Senras a estar en 140 países ahora mismo. O sea que, que en, ahora bien ese crecimiento eh, quedaría en nada si no hay un equipo detrás también que sea capaz de, que, de hacer que ese, ese producto sea bueno eh, porque por mucho que sea bueno un, un country manager o un equipo no es, no es capaz de, de gestionar eh, ya, ya no de vender porque no se, no, nosotros eh, el equipo que, que, que llevamos dentro del mercado español no vendemos, eso se encarga la gente de ventas no pero sí que es cierto que evangelizamos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con lo cual, pues, eh, no, no hay forma de evangelizar un proyecto malo, obviamente, un producto malo. Y, y en este caso estamos orgullosos de todos los cambios y todos los pasos de gigante que se han dado en el en el, en el proyecto y, y hacernos las cosas mucho más fáciles. En cuanto a la figura del country manager, pues, eh, yo, esto esta misma pregunta la, la hice yo. <ríe> cuando Porque... Estoy acostumbrada a la figura del CEO, del, del, eh, del eh, CTO, de, del CMO, de, de todo esto, ¿no? Pero nunca… Eh, sí que había tenido alguna empresa, algún country manager, eh, más en perfil gerente que otra cosa… Pero, pero quería saber exactamente, ¿no? Bueno, a, para que te hagas una idea, la figura del Country Manager es un poco la representación de la empresa en ese país, ¿no? Es la cara visible de la empresa en ese país. Eh, mi, mi labor dentro de Senras es representarlo a, a Senras de la mejor forma posible, tanto en eventos como conferencias, y luego, obviamente, ser eh, el… el uh -huh. obtener el feedback también de los usuarios… Eh, y el contacto con, con, con influencer y con todo esto, aunque bueno pues eh, el, di, digamos que, que eh, cada uno, cada departamento de senras tiene su propia, eh, su propia labor y que aquí pues, es, un, es una empresa con mogollón de, de empleados y, y es una multinacional, obviamente, con, y que cada empleado hace una cosa distinta pero sí que es cierto que, que a cada país nos, dejas un, nos dejan un poco libertad para, para, para trabajar de la, mef, de la mejor forma que, que podamos. ¿no? Eh, lo bueno que tiene que, que desde marzo, yo llegué en febrero ¿no? y, y la verdad que estamos obteniendo muy buenos resultados en visibilidad y en, y en ventas incluso, o sea que desde, desde el mes de marzo la verdad que, y, que es y, una y muy Y ¿Tienes buena un equipo a tu cargo aquí o está el equipo aquí, está en la central? ¿Cómo funciona la gestión del equipo local? No, el Senras el está, está en las centrales están en Boston, eh, en Estados Unidos. Eh, tenemos eh, delegaciones en todo el mundo, en, en, tenemos delegaciones en, en República Checa, en San Petersburgo, tenemos eh, otras en, en, en Illinois, en, tenemos en, en, en otros eh, estados de, de Estados Unidos. Eh, cada, cada cada departamento quizá está en, en, en una zona distinta. Yo, por ejemplo, hay personal de, de mi eh, personal de mi equipo que está en San Petersburgo, hay otra gente que Qué está bueno. en, en República Checa, eh, hay otra gente que está en Boston, por ejemplo, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, eh, eh, nosotros teletrabajamos todos y ahí cada uno hablando, hablando casi todo... Obviamente en inglés y, y en, en nuestro equipo en castellano, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que está cada uno en no hace falta estar todos en la misma agencia para, para hacer un buen trabajo, ¿no? Y eso es un poco la filosofía que yo seguía en mi empresa y que creo que me, que, que ha venido genial para, para, para Oye, mi hola. aporte a y, esta, esta. ¿Y las es personas que están en tu equipo eh, están solo para España? ¿O, o es un equipo que, que en parte puede ayudar imagín, a otro país de Latinoamérica, otro país de, de habla hispana? ¿Cómo cómo va eso? No, hay, hay perfiles que hay perfiles que, que, que están eh, incluidos solamente para, para el mercado español eh, y hay algún perfil que, que puede estar eh, trabajando para, para varios, eh, varios mercados, ¿no? Porque el trabajo que hace para el mercado español se quede corto y necesita hacerlo para, para otros mercados o aprovechar la, la, la inteligencia, y el buen hacer de esta persona para, para otros mercados, ¿no? Porque además son profesionales muy buenos y están bastante demandados, ¿no? Y tenemos la suerte de, Oye, cortar, de contar con y decías eso, ¿sí? Eh, ¿sí? vuestra misión no es vender al final se contrata por por web el, el modelo de, de ventas cómo funciona ese modelo de marketing ventas eh, para que esto funcione engrasado A ver, si, si no hay buen producto no hay venta, esto es fundamental, eh, pero si no se conoce tampoco hay venta, eh, si, si el usuario no, no sabe que existe la posibilidad de hacer ciertas cosas tampoco hay venta y si no conseguimos llegar a la gente tampoco hay venta y si el, el, eh, digamos, la, la información que le llega no es clara, no es, eh, no es amigable, eh, no es eficaz, pues tampoco hay venta, ¿no? Por tanto, nuestra, nuestra labor dentro del equipo de Senras es eh, estar del lado del usuario, estar cercano al usuario, es eh, ser un poco la voz del usuario, entender lo que quiere eh, y luego, evidentemente, proveer de las herramientas para que, para que pueda para que el usuario tenga los menores problemas posibles a la hora de utilizarse en RAS y poder llegar también a, a, ah, a poder genial. comprarse en RAS. Ya, eh, bueno. Para ir acabando, quería mmm, exprimirte un poco en el sentido de aprendizajes para que puedas compartir a startups que quieran internacionalizarse y, y que vayan a tener un country manager en otro país, mm -hmm. pues tú como country manager que le digas, oye chicos, tener cuidado con <risa> esto porque luego pues un country manager se, se puede sentir solo eh, por estas situaciones o pueden necesitar apoyo de estas cosas. A ver, eh, esto siempre siempre el, el apoyo de la, de la empresa tiene que ser continuo, eso eso es fundamental. Eh, el, la persona el country manager tiene que sentirse country manager y tiene que, que sentir el, el apoyo del equipo y tener un, un, un equipo especializado eh, y que y que y que obviamente eh, del que el country manager esté orgulloso o que del que el country manager pueda estar orgulloso. Yo siempre digo que yo no no hago no contrataría a nadie, en este caso no los contrato yo, o sea, estaban ya contratados en Senra, ¿no? Pero no contrat a, no contrataría a nadie para quien yo no pudiese trabajar, ¿no? Eh, Con lo cual en esto es una máxima y creo que, que aquí funciona genial y yo podría trabajar perfectamente para cada uno de mis compañeros, sin ningún tipo de problema, porque eh, cuando llegué me encontré con un equipo eh, genial, en, en todos los sentidos. Eh, son artistas, bestias del. Del, del, ...del marketing, de, de cada uno en su, en su sitio eh, y la verdad que, que creo que, que a mí me han hecho muy fácil en la llegada eh, en, to, en todos los sentidos. Tengo muy, solo palabras de, de orgullo para, para ellos, palabras de, de agradecimiento para ellos y para ellas, que, que la mayoría eh, son mujeres... Y, y la verdad que, que bueno, pues eh, bueno, yo creo que serían capaces de trabajar en cualquier otra empresa sin ningún tipo de problema, <risa> aunque, aunque yo los prefiero. ¿Haces algún obviamente. tipo de reporting con la central cada cierto tiempo o cómo funciona esa comunicación para, para que, al final imagino que a veces puede pasar incluso que, que tengas que dar feedback de producto o de alguna cosa eh, del, de parte del mercado local? El, el feedback de producto con, con, el, con la gente de producto, con los managers de productos, si es, es, no sino diaria, semanal o eh, conforme vemos toda la, la información. Aquí hay una comunicación fundamental y sobre todo parte como nosotros o un perfil bueno. como el mío que eh, yo uso la herramienta diariamente, ¿no? con lo cual yo me doy de un montón, cuenta de un montón de cosas y incluso... Pruebo eh, cosas nuevas que salen en la herramienta ¿no? para dar feedback a la, a la parte de producto. Es fundamental el, el estar eh, comunicados con ellos para nosotros tener también la mejor herramienta, porque si no hay un feedback por nuestra parte, pues es un poco complicado. En este caso también trabajamos con mucha gente de, de España influencer y otros colaboradores habituales nuestros que prueban la herramienta y que nos avisan y, y nos hablan y nosotros le preguntamos y, y la verdad que es fundamental para nosotros también, ¿no? Saber un poco de esa opinión y en cuanto al tema del equipo global, claro. pues evidentemente como todos los equipos eh, se Ya para acabar del todo, eh, hablábamos antes de estar en antena de, de Murcia. Eh, ¿Cómo es emprender desde Murcia? Y véndonoslo un sí. poquito para para quien se pueda plantear emprender desde ahí. A ver, es, eh, ¿cómo es emprender desde Murcia? Hay que tener en cuenta que Murcia, eh, no, me, no me han nombrado embajador del año ni nada de esto, eh, pero eh, Murcia es la séptima ciudad de España, pero no lo aparenta. Eh, hemos sustituido a Alepe los chistes, ¿no? en la mayoría, pero sí que es cierto que muchos de ellos tienen toda la razón, en muchos de los chistes, ¿no? porque además es que el murciano es muy pro, pro, pro chistes de, de esa forma. ¿no? El, el tema es que eh, no lo aparenta el ser la séptima ciudad de España porque estamos con eh, unas comunicaciones fatales, fatales, es decir, tenemos un aeropuerto que acabamos de estrenar hace poco y casi no tenemos viajes a ningún sitio, eh, tenemos eh, tardamos cinco horas en llegar a madrid y ahora hay un albia que es una especie de híbrido entre ave y talgo y, y, y, y, y normal ¿no? que tarda tres horas y media cuando lo normal es en ave tardar dos horas y media de cualquier parte de españa hasta madrid eh, con lo cual esto pues eh, es un poco como que no lo estoy vendiendo muy bien ¿no? <ríe> murcia pero sí que es cierto que murcia tiene otras historias tiene tiene tiene otras cosas sobre todo aquí eh, sale el sol ...pues 360 de los 365 días del año, ¿no? eh, Está la playa a menos de media hora de la ciudad de Murcia, incluso puedes trabajar desde la playa directamente. Eh, tenemos una historia que, que pocas tierras tienen de, de, en, en, toda, en toda España... ...y en todo el Mediterráneo... Eh, así, ...hemos sido capital de España durante mucho tiempo... ...en, en la época de... ...en este caso Cartagena, ¿no?... o Cartagonova... Eh, ...en la época de los romanos... ...luego se partió en dos la península... ...los romanos y entonces era Tarraco por un lado... ...y Cartagonova por otro... ...pero bueno, eh, lo hemos sido y esto se nota... Eh, ...que no lo explotamos, también es cierto... ...esto es una crítica a los políticos eh, de aquí... ...no lo explotamos, no sabemos explotarlo... ...no sabemos vendernos nosotros mismos... ...con lo cual... Eh, ...Murcia... Eh, ...hay una cosa que es importantísimo y es que eh, de Murcia sale la, la, los, principales, los principales alimentos eh, de la dieta mediterránea que puedes consumir, que se pueden consumir en toda Europa, sobre todo la parte de verduras. Y, y esto en sí que está reconocido, pero tampoco está explotado y tampoco se vende tal cual, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que esto, esto deberíamos ponerlo en valor, aparte de, de, eh, aparte de todo lo que te voy a decir ahora mismo. Es decir, Murcia también es una de las eh, capitales de, o sea, de las provincias de España con mayor eh, parque empresarial eh, y esto también es eh, fructífero porque es muy fácil emprender y trabajar en Murcia. El, el, el emprendedor en Murcia pues puede eh, va a pagar muchísimo menos que por su local que puede pagar en un madrileño, por ejemplo, ¿no? Eso a partir de ahí. Pero porque lo del tema de impuestos y todo esto en toda España es igual. <risa> o sea que ahí no, no hay mayor ma, mayor historia. Pero sí que sí que es cierto que se trabaja de, de otra forma, hay otro hay otro ritmo. Eh, creo, creo que eh, es más fácil el contacto con el empresario con el empresario murciano, con el empresario aquí de Murcia, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cada vez eh, se cambia un poquito más, ¿no? Porque llegan las nuevas generaciones. Pero yo creo que es muy fructífero emprender aquí en Murcia. Eh, conozco a pocos amigos que hayan emprendido aquí en Murcia que no estén trabajando mucho. ¿eh? En, en nuestro caso sí que es cierto que hemos pasado ya hemos pasado una situación en la que en Murcia tengo poquitos clientes yo, por ejemplo, la agencia, y que tenemos más en el resto de España, incluso en el resto del mundo. Pero sobre todo, bueno, en México, Latinoamérica, Londres, etcétera, etcétera. ¿no? Pero sí que es cierto que, que el, el, el cliente murciano es muy especial. no. Hace mucho tiempo un profesor de economía que tenía yo nos decía que, que para lanzar un producto primero había que probarlo en Murcia y en Zaragoza. Y si funcionaba, entonces lanzarlo a toda España. no. Es, es un poco en ese sentido por el, el tipo de consumidor que hay aquí en, en, en Murcia. Eh, es un consumidor profesional, es un consumidor... Eh, que, que cuesta, eh, que cuesta, pero cuando lo consigues Garantía es muy éxito. Muy fiel eh, y última pregunta, por más sucita, una cosa: ¿cómo conseguís clientes en Latinoamérica en, en vuestra agencia? ¿Mm? En Seostar. Eh, bueno, pues a través de, de, de posicionamiento, de posicionamiento de marca, ¿no? Normalmente. Eh, cuando el posicionamiento de marca y posicionamiento de imagen, ¿no? Eh, a través de, de, bueno, no solo sendas porque antes estábamos ya, a través de webinar, conferencias en las que participo y todo esto, consigues una imagen. Eh, y, y, bueno, pues obviamente hay empresas de allí que te escriben, te piden, te solicitan presupuestos, te solicitan entrar en concursos y todo esto. Eh, y, y, bueno, pues la verdad que, que es genial sí, trabajar con no, con, con lo mismo, que todos queremos servicios, pues creémonoslo y, y buscamos tener visibilidad para, para llegar a esas oportunidades también. Antonio, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, ha sido una masterclass de SEO, negocios y, y de todo en este ratito, me lo he pasado genial. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias.